¡Vaní! si Mételo adentro, mételo adentro. Levantalo un poquito más. Mira. <risa> <risa> <risa> muy bueno, muy bueno, Bien, ¿eh? Lindo pescado, ¿eh? Ahí está. A ver. ¿Está el pescado? Sí. Qué grande. Ahora lo desanudamos. Enganché, salió? Sí. Lindo pescado. Uh sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. No. ¿Está enojado? No, oh, levantó un poco más. Ahí. Qué pescadito, muy bueno. Muy bueno A ver si lo puedo mostrar ahí Dani, puedes levantar más ese Ahí está, espectacular, muy bueno Muy bueno, ¿a dónde está picando? Ahí está, ahí está. vamos Vamos Luis ¿Eh? Vamos sumando, ya casi llegamos al kilo 6.50 <risa> siento, Dale Marco, traiga vale. acá, sí. acá la caña, acá la caña Muestre, levante Muy bien. Acá la caña, te digo <risa> <risa> acá adelante Muy bueno, otra, otra, otra. muy bueno ¿Cómo ahí? Ahí se le cae que de, Porque, ¿sabes cómo lo Bueno, ahora yo creo, o sea, A ver si se ve que A no... A ver Fito. Qué doblete, te levantás bien el ese. Pará, pará. Fiodito, te estoy sacando la fama, Fito. Mirá, mirá, mirá qué pescado, mirá. ¿Eh? Río de la plata, berizo, ¿eh? No vale nada. Por acá, por acá, por acá. Traelo por acá. Muestre, muestre, muestralo por acá. ¡Qué grande, papá! Muestre, muestre ahí, Franco. Perfecto, qué grande. Ahí viene. Marco. El marco. Se va a quedar muy arriba ahí Marco Largale un poco de nylon Ahí A ver ahí Vale Tráelo para tu cuerpo Exactamente Muestre Muy bueno Pero Dani no, Vamos Miráte Pico, otro doblete Mirá Pico nada, otro doblete Que eh, no, En la panceta Pico <risa> <risa> <risa> <risa> Mostralo Raúl Muy bueno, muy bueno muy bien, muy bien. Muy bien. Qué, Qué grazante Dani parece saca puré, dijo Korn Tenemos un Tres Muy bien, y ahora No, no, no, tronos, no, salió. ¿Se ¿No, se no salió, no salió bueno calito no no no, no, no, no, Hizo más espamento de lo que. Di vuestro, lo di lo de sí, sí, por eso. Por eso, si la Muy bueno. Levante, levante. Ahí está Levanta la caña la caña Muestre, la caña acá la caña de la caña para la caña de que caña No, no, no de si no la caña que la caña de no No, no, la de la no, no Muestre, muestre, muestre Para el tabú que es para arrancar ¿Y? Muestre Ahí estamos ¿Salió o no salió? Salió, pescadito Muestre Bien, Dani Primero, Vamos Ahora, le vamos a sacar la foto para correr Estrenando